Nosotros vamos a terminar por fuera todo el edificio. Toda la parte de la fachada exterior la vamos a completar, la vamos a pintar, la vamos a prácticamente se va a ver como que ese edificio ya estuviera listo para ejecutar. Toda esta parte visible, toda esta parte que ellos pueden ver okay, en las cuatro rangas, eh, rangas, la vamos a terminar. Y lo que vamos a hacer, que como no tenemos todo el dinero, Solamente vamos a activar, solamente vamos a terminar por dentro el penthouse y a este penthouse por dentro si sí le vamos a colocar las divisiones, si sí le vamos a colocar los baños, si sí le vamos a colocar los pisos y ese penthouse pues entonces ya va a poder rentarse.